8 de la mañana con 13 minutos. Gracias por seguir en la sintonía de la primera edición de Noticias yala Hay un tema que tenemos que hablar, lo que se ha eh, inaugurado recién, el viaducto del Belisario Salinas, un viaducto. Que para muchos paseños genera más que todo un perjuicio, más que un beneficio y no solamente por la transitabilidad, sino también por las pérdidas económicas que se han generado con este viaducto. Son algunas de las repercusiones que ya se ven y resaltan en las redes sociales. Para hablar de este tema, permítame saludar a nuestro invitado y conocer más a fondo acerca del viaducto Belisario Salinas, porque está con nosotros el concejal Pierre Chaín, a quien los saludamos. Concejal, muy buenos días. Edison Restrepo lo saluda desde estudio. Muy buenos días, Edison. Eh, es un gusto siempre estar con ustedes y poder informar a los paseños. Los agradecemos mucho por eso. Concejal, y vamos a hablar en esta oportunidad del viaducto Belisario Salinas. Por un lado, que se hizo esperar eh, las pérdidas económicas que ha generado y que el beneficio, como tal, o lo que se esperaba, pues no ha dado este resultado, son más los, las críticas, las eh, críticas negativas con relación a esta construcción. Estimado Edison, justo ayer han venido varios vecinos de la zona de Pocachi para quejarse justo del viaducto. Primero, no sé cuál es la desesperación de inaugurarlo, eso es tal vez para no hacerles pagar multa, porque creo que es la tercera vez y van atrasándose para inaugurar esta obra. No vemos que la alcaldía, empezando por ahí, que haya cobrado ningún tipo de multas a la empresa. Segundo, como usted verá, parece que no tiene ni luces. Entonces, cuando usted está abajo, en la oscuridad, todo puede pasar. Entonces, los vecinos estaban quejando, ¿cómo puede haber un túnel sin luces? Eh, la otra de las cosas no se ha tomado en, en cuenta, estaban hablando los vecinos, ¿qué pasa si a alguien se le baja la alianza dentro del túnel? O que choca un poquitito, ¿sabe lo que puede pasar ahí? O sea, Antes todavía había el espacio para que uno se ponga a la derecha y pasa por la izquierda. Vemos que apenas puede pasar una camioneta, o sea, apenas es igual que lo que ha pasado el viaducto en el estadio. Había rajaduras, había de todo, y ahorita usted quiere pasar por auto, no se está tomando en cuenta que los autos pueden ser grandes también, ¿no? ¿Eh? Con una camioneta Ford, digamos, 150, ahorita mide alrededor de 220, 230. Entonces, como ven las imágenes, ayer sí los vecinos han venido a hablar de todo esto. Y como todo proyecto de la alcaldía o del señor Revilla, ¿por qué esto no lo ha hecho este alcalde? El alcalde de hoy solamente está, es, es un muro de contención para que no se investigue el señor Revilla, en realidad. Hace de todo para si eh, se explota un escándalo, es para cuidarlo al señor Revilla, bajo una excusa y otra, una auditoría por acá, otra por el otro lado. Pero esos son problemas de fondo de fondo son los problemas, empezando desde el foco, que, que un auto se puede trabarse abajo y imagínese el caos que va a haber, no solo la gente que está pasando ahí, porque eso da toda la vuelta por la 6 de agosto, por la 20 de octubre, por la Sánchez Bustamante, entonces todo esto va a ser un caos. No sé qué, qué, qué explicaciones van a tener eh, los señores eh, de la alcaldía, no sé si de alguna manera puede tomar esto en cuenta y volver a arreglar eh, estos puntos, eh, como usted ve Edison, esos son los, eh, los préstamos o los, eh, las obras que hace la Alcaldía, meramente estilo Revilia, es que sin tener a diseño final, agarran y empiezan una obra y poco a poco cada vez estas obras cuestan más y más. Justo esas son las observaciones en el préstamo de los 175 millones de bolivianos. Aparte que hay 20 millones, como dijimos, en plantas, en lugar de ir a salud o educación, hay proyectos que subieron, dos proyectitos, casi 7 millones y medio en tres meses, no son proyectos a diseño final y llegaría al problema lo que estamos viendo hoy, justo como usted está demostrando, parece una cueva el túnel de abajo, un solo foco no hay. Entonces, eso sí, eso es un problema, eso es un problema muy grande para la economía de los paseños, para la transparencia en la actuación y le pedimos a este señor alcalde, el que supuestamente vamos a tomar, que es un señor que actúa con buena fe, siempre hay que ver lo positivo, que nos demuestre con el escándalo que se ha explotado se va a llegar a la Fiscalía, con el déficit que hay se va a llegar al Ministerio Público a denunciar, o vamos a seguir solamente haciendo un show político, inaugurando obras, como usted la está viendo, eh, que falta acabar y ni siquiera tomó en cuenta todos los problemas que puede haber, en, en el funcionamiento del mismo. Concejal... Eso estamos esperando, Edison. Concejal, y con, y con relación a esto, a la entrega de que no ha sido de manera oportuna, porque recordemos de que esta entrega o esta obra debería ser entregada en 343 días, sin embargo, se han pasado de ese plazo. Se hablaba de que eh, la empresa, el Ceibo, que es esta empresa tarijeña, la encargada de, de la obra... Tendría que pagar 15 mil bolivianos de multa por día que no sea entregada. Y bien lo mencionaba usted un principio, como que lo han entregado de manera ahorita rápida para disimular o esconder la, lo, lo que falta de la obra. La pregunta es, concejal, esta plata o esta multa que se supone debe pagar el CEIBO, ¿quién la fiscaliza? ¿quién la controla? Porque hasta ahorita ha pagado alrededor de 105 mil bolivianos de multa, pero debería ser más porque la obra no ha sido entregada al 100%. No solamente esto, querido Edison. ¿Te acuerdas? Son, hace tres meses se ha pasado a esta entrega de obra. O sea, tres veces se han, han sido postergadas. Hoy día la tercera vez apenas estaban pintando un poquitito ya a lo que, a lo que se puede. Mire, Edison, yo quiero hablar solamente de esta obra porque vamos a interpelar, vamos a pedir la documentación que como usted ya sabe, que ustedes que ya están siguiendo, eh, los medios están siguiendo todo lo que pasa en la alcaldía como nunca en la historia y les agradecemos a todos que nos están ayudando para que, que llegara a esto. Usted ve que la alcaldía, todo es una cueva de puros secretos, de puros contratos que nosotros no conocemos. Entonces, cada que pedimos algo para investigar, empieza a llegar un papel por el otro lado, otro papel, o te pueden demandar por acoso político también, por si acaso, para que no puedas investigar. Y se van a la Fiscalía o al Ministerio Público queriendo utilizar esto para no ser fiscalizados los secretarios. Entonces, lamentablemente, Edison, sí vamos, eh, lamentablemente aquel que está perdiendo es el pueblo paseño, pero ya sabemos que hay una cueva allí que ha estado guardada 15 años y poco a poco se va a ir destapando. Fíjense, ¿quién puede pedirle al alcalde ahorita que hay un perdonazo vigente con una ley publicada y él sigue cobrando con impuesto, con, con el impuesto con multas e intereses? ¿Y el alcalde qué dice? Nada. Eh, se descubre lo que acaba de descubrir ayer, pero es gracias a la presión que estamos ejerciendo. Mi persona ha hecho una denuncia penal por la ley de fiscalización y auditoría y sencillamente por eso sale el alcalde a denunciar, porque ya no tiene otra, porque los requerimientos fiscales exigen ya números y ver... ¿Dónde se está trayendo el dinero? Por eso la ha denunciado. Entonces nosotros vemos solo que ellos se si sale un acto de corrupción porque de alguna manera nosotros seguimos presionando para que se transparenta absolutamente todo en la alcaldía. Mire, el alcalde en la oscuridad está inaborando. Entonces eso es una locura lo que está pasando ahí. Eso es, ya eso es un tema muy peligroso lo que está pasando en la alcaldía. Vemos que no hay gestión, como usted ha dicho. ...han pagado una multa de una semana cuando en realidad tienen que pagar una multa de meses. Pero nadie sabe lo que pasa en el contrato, también vamos a exigir el contrato hacia el consejo. Y allí es grave porque sencillamente los documentos, el mismo alcalde ha dicho no quiere ser fiscalizado y rechaza las leyes. El mismo alcalde cuando hay una interpelación hacia un secretario empieza después de un mes y medio de procedimiento, solo en procedimiento puede tardar uno un mes y medio para que salga del consejo... Él llega a la oficina del alcalde, creo que ahí hay un señor Navarro que revisa todo. Te dice: No, el secretario no puede ir porque tiene otra cita. Entonces vuelve y de nuevo otro mes y medio. Así han estado manejando la alcaldía. Concejal. Y lamentablemente para ellos, ahorita están ustedes para ayudarnos en transparentar todo lo que ha estado pasando. Concejal, hay algo que llama la atención y, y, y lo que se dialoga en las redes sociales y lo que dialoga la gente eh, en el día a día con la entrega justamente de este viaducto. ¿Cómo se hace el estudio? ¿Quiénes son los encargados, los responsables, aparte del alcalde en ese entonces, Luis Revilla, para tomar esta determinación de hacer este viaducto, de hacer el análisis y si realmente va a funcionar o no? Porque claro, una vez que ya lo vemos casi terminado, la población dice pero esto no funciona porque al fin y al cabo nos lleva al mismo lugar, se genera trancadera y lo que usted también mencionaba y estoy de acuerdo, donde un vehículo se llegue, llegue a fallar, se llegue a estacionar en este viaducto, pues ahí no se puede hacer relativamente nada porque quedan embotellados totalmente. Antes, bueno, se podía esquivar por un lado y por el otro, pero una vez que quede aquí, ya no hay marcha atrás. Entonces, ¿Quiénes son los encargados de hacer realmente este estudio, este análisis para aprobar este proyecto? Supuestamente debería ser la Secretaría de Planificación y Estudios, ¿no es cierto? Supuestamente, pero en la alcaldía parece que hay un grupo de asesores, son los que manejan todo. El secretario firma y, y, y ya está. Eh, fíjese cómo eh, vamos a dar varios ejemplos. Lo del estadio, ¿acaso ha solucionado? Fíjese que el señor alcalde ha hecho un segundo puente gemelo para dar ejemplos. Yo no sé qué ha hecho el cálculo. Si usted se para todo el día, no pasa 200, 300 autos, que ha costado millones de millones. En lugar de hacer, vamos a dar un ejemplo, paso, de, paso desnivel, vamos a decir, la Plaza del Estudiante, San Francisco, mire qué bien funciona. Son cosas de 200, 300 mil, 500 mil, que solucionan todos los problemas. Solo paso de, de desnivel. Entonces, no sé para qué hacen todo este conflicto para generar obras. Primero, que cuesta millones. Segundo, no tiene estudio. Tercero, tampoco ya necesitas traer pues, a gente de Harvard, de las universidades del mundo para hacerlo. Si ya tenemos el ejemplo como San Francisco, como la Plaza del Estudiante, como lo puede hacer uno a las 6 de agosto justo donde estaban en paso desnivel, unos 10 pasos desnivel y definitivamente ya no hay tantos problemas en el tráfico en la ciudad de La Paz. Lamentablemente este grupo de asesores que hoy día existe, fíjese que el, el señor alcalde, para darte otro ejemplo, Dijo, hay un déficit, el señor Ebilia, de 550 millones. Cuando viene el, el, el secretario de Finanzas en su informe, el alcalde, dice 900 millones. Sale el asesor Navarro, el Oscar Navarro, y dice, no pues, son 1.143 millones, se saltan los cientos de millones volando. O cuando el señor Navarro dice, no pues, nosotros no tenemos diseño final, los proyectos de casi 50 millones, entonces ahí termina costando 500 millones. Ese es, ese es el trabajo de los asesores esos en la alcaldía que no tienen control decidan por sí mismos mientras el alcalde está buscando cómo hacer bloqueo en la ciudad de La Paz o está yendo de fiesta en alguna fiesta en la ciudad de La Paz y ellos hacen pues sus américas por allí nadie les controla y cuando el consejo saca una ley de fiscalización solo el alcalde sale a decir ¿cómo pues voy a ser fiscalizado? así no me van a dejar trabajar y como usted ve Edison y el pueblo paseño ¿qué está trabajando el alcalde? ¿qué hace la alcaldía? Es complicar la vida de los paseños día a día, día a día. El paseño está viendo esto, el paseño se nos está yendo, sea empresario o sea joven. El empresario en el sentido se siente presionado, extorsionado, chantajeado, les hacen normas que no son transparentes. El joven acaba sus estudios y quiere vivir, entonces el precio de un departamento de, de 100 metros aquí vale casi 100, 120 mil dólares, en Santa Cruz vale una casa de 500 metros, 300 construidos este precio. Entonces, todo esto, este caos que están generando en la ciudad de La Paz, se nos están yendo. Por un lado los inversionistas y por otro lado la juventud. ¿En qué vamos a quedar? Nosotros, esta generación, cuando ya seamos viejos, ni nuestros hijos se van a quedar en la ciudad de La Paz. ¿Por qué? Porque hay gente que no trabaja para los paseños. Trabaja para un grupo, parece, de empresarios Entonces, o por interés personal, o para hacer política. Bueno, sin duda alguna, son, como lo decíamos, aspectos muy negativos con relación a este viaducto. Lo invito por favor a que prestemos atención porque nos ha llegado un mensaje a nuestra línea de WhatsApp con relación a este tema y agradecemos a todos los televidentes porque este es el mensaje que nos llega. Dice, buen día, quiero expresar mi preocupación por las obras del señor Revilla que avala el señor Arias. Es una vergüenza, se están jugando con ese mini pasillo, un diseño deficiente, es inaudito que se haya gastado tanto dinero en tal Aberración de proyecto. Atentamente, Ivón Prieto. Gracias. Bueno, lo que decíamos, concejal, ¿no? la, la población, eh, con el respeto que merece, no es tonta. Han visto la obra, han visto el, el funcionamiento y, claro, dice, es que esto, ¿de dónde lo sacaron? Pareciera que fue como un pimponazo y una obra que un día se levantaron y dijeron, vamos a hacerla porque sí, pero sin estudio. Concejal, ¿eso es lo que refleja la población? Mire, y, y que sepa la población, eso es exactamente lo que está pasando en el crédito de 275 millones más interés, 225 millones, en los proyectos de los puentes, en los proyectos supuestamente de muros de contención y de obras que ellos están pensando llevar adelante. No hay ningún proyecto a diseño final, no lo digo yo, lo han dicho ya casi todas las autoridades de la alcaldía. Yo no entiendo cómo, cómo se puede sacar dinero de un banco solo sobre flujo de cajas sin tener un diseño final sobre el proyecto. ¿Por qué digo diseño final? Porque la única manera de saber todo esto son los estudios, primero, de tráfico, eh, para ver si funciona bien, y segundo, ¿cuánto nos va a costar? Eso es el diseño final. ¿Cómo se va a saber cuánto cuesta tu casa si todavía no se los planos? ¿No sabes cuántos dormitorios, cuántos baños, cuánto de jardín, qué tipo de techo? Ese es el, supuestamente el diseño final. Y ellos sacan plata así, sacan plata... 20 millones en plantas, digamos, una de ellas creo que 3 millones para poner fuentes de agua en la, en la plaza España. Ayer estaban reclamando los centros de salud, justo en Sepocachi no están funcionando. Entonces antes de poner las plantitas o cambiar de piso, que lo único que hay que nivelarlo y arreglarlo un poquitito, que nos parece correcto, pero no botar 3 millones ahí y no vale. poner plantas que viene el invierno y chao. O sea, ese es el problema del alcalde. Fíjese está siempre de fiesta, siempre bailando o si no está bailando, si alguien le sopla, por favor, vaya a bloquear la Ciudad de La Paz, inmediatamente sale a bloquear. Concejal. Eso, este tipo de alcaldes tenemos en la Ciudad de La Paz. Y sin duda alguna, los que vamos a pagar estos, eh, estas desatinadas obras, y obviamente somos los paseños, los que vivimos acá y efectivamente pagamos los impuestos. Concejal, queremos agradecerle estos minutitos, sabemos que tiene una agenda muy ocupada, muy apretada. Muchísimas gracias. Muchas gracias Edison, siempre al servicio de ustedes, les agradecemos poder transmitirle al pueblo paseño a través de ustedes todo lo que está pasando en la alcaldía y eso es algo realmente nuevo. Y nos alegra mucho poder llegar a los ciudadanos a través de ustedes. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Que tenga un excelente día. ahí estaba con nosotros el concejal Pierre Chain hablando acerca del de viaducto de la Belisario Salinas. ¿Usted qué opina acerca de esta obra? ¿Le parece que tiene la función que realmente debería ser? ¿Es buena, mala, pésima, excelente? Comparta con nosotros y envíenos sus mensajitos y videos a nuestra línea de WhatsApp. 8 de la mañana con 20 minutos. Momento de revisar el ámbito deportivo junto a nuestro compañero Remy Conde.